Tras celebrarse este jueves 5 de abril, el Día Nacional del Periodista, la seccional Duarte del colegio depositó una ofrenda floral en las tumbas de los periodistas fallecidos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El secretario general de gremio Martín Camilo lamentó que periodistas hayan sido atropellados y amenazados de muertes en medio del ejercicio de su profesión. Que comienzan a resurgir de nuevo.